Amigos, retornamos por aquí. Como bien le decía antes de hacer la pausa, como de costumbre, la visita del licenciado Lenín Francisco. De manera muy especial, yo siempre quiero reiterar esto porque hay que evitar las confusiones y más en estos tiempos donde la información está a mano. Muchas personas se prestan para ofrecer información llenada de formularios, procesos migratorios, sin las condiciones y el expertise que se necesita para esto. Estamos hablando que Lenín Francisco es abogado, experto en derecho migratorio con una oficina instituida con, dentro de las leyes que establecen las normas de República Dominicana como empresa. Estamos hablando precisamente de central de visa, debidamente constituida con domicilio registrado en la capital de la República Dominicana, con servicio para todo el mundo. Como de costumbre, nosotros cada noche recibimos la visita en este espacio del licenciado Lenín Francisco. hermano. bienvenido <risa> nuevamente. Muchísimas gracias, Robert. Siempre feliz por el privilegio de estar aquí con todos ustedes. Lenín, nuevamente se pone de manifiesto la inquietud de la población. ¿Cuándo estarán abriendo la embajada? ¿Cuándo podré ya ir a tomar mi cita para esa llamada visa de no inmigrante o visa de paseo, como todos conocemos, Lenín? ¿Qué información tenemos en este sentido? Hay que decir, como hemos dicho en este espacio anteriormente, que estamos muy cerca, muy, muy cerca ¿Estamos seguros de que en este mes de marzo o en abril ya va a comenzar ese sistema a permitir citas para este año 2022? Todavía no, pero eso viene muy pronto. Y hay que saber, siempre tomar en cuenta Robert, que hay otros muchos trámites que sí se están trabajando hace tiempo y que pueden hacerse en estos tiempos y que hay que aprovecharlos también. Lenín, creo que es una oportunidad para que la gente sepa cuáles trámites pueden ir trabajando. Y algo muy especial, Lenín, posiblemente te quisiera pedir, aquellos que no tengan que ser presencial, que sea más corto el proceso hasta esperar nosotros la apertura. <risa> Pero claro, mira, hay que recordar que hay trámites muy especiales que se pueden hacer sin necesidad de ir a una entrevista en el consulado. Este es el trámite de las renovaciones de visas, que ya hemos hablado bastante, sí. pero también está el trámite de las visas para menores de 13 años, sí. que cuando uno de ambos padres tiene visa, se hace este trámite sin depósito. Y me encantaría dar detalles. De igual manera, hay un trámite especial para personas mayores de 80 años, que también se puede gestionar y conseguir el visado, sin tener que ir a una entrevista en el consulado. Pero si tú quieres, vamos a hacer, como dirían los jóvenes aquí, como ya el destripador. Ajá. Vámonos por parte. <risas> Dime primero cómo sería ese para nuestros niños menores de 13 años, que todos nosotros muchas veces tenemos la visa, el padre o la madre, y tenemos la oportunidad también de que nuestros niños puedan visitar los Estados Unidos, Lenín. Así es, así es. Me gustó esa, como ya el destripador, parte por parte. Sí. Pues miren, eh, mucha gente desconoce todavía en este momento que si la madre o el padre tienen visa un menor que no haya cumplido 14 es decir que tenga 13 o menos años de edad se hace un trámite que es simple pero que debe trabajarse bien también con mucha precisión una solicitud de visa para el menor de edad que al concluir el formulario bien llenado, al pagar el impuesto y contestar las preguntas apropiadamente, ojo con esto, sí. va a generar una cita de depósito de documentos en el Centro de Aplicación de Visas de Galerías 360. Y va a requerir poquita documentación de los padres, que, insisto, se hace bien, si se llena bien el procedimiento. Sí. Yo tengo, eh, veo la consulta padres que llenaron mal el cuestionario y entonces, ah, pero mira que me salió la cita para el consulado, y ¿qué hago ahora? Y todo esto porque contestó mal una serie de preguntas que eh, el sistema del perfil eh, hace para que pueda salir una cita como corresponde ante Galería 360. Entonces de ahí... Lenín, perdóname sí. porque tengo que interrumpirte porque sé que esto debe llamar la atención a todos, señores. Definitivamente, pero un mal manejo, un desconocimiento trae consecuencias económicas y a veces hasta de tiempo. Tú me estás diciendo, Lenín, que el formulario de un niño, que entendemos que eso es simple, que eso es simplemente ese mi muchacho, hijo mío, no hijo de más nadie, yo soy que sé cómo va mi muchacho y qué es lo que hay que hacerle, yo armo y ya, yo lo mando y ya, me le van a dar la visa. No es así, Lenín, como tú me estás diciendo. No, no, no es así. Eso lleva, conlleva a atención, un atención, procedimiento atención. serio, bien estructurado, que tiene mucha lógica, tiene, tiene su ciencia, que debe eh, hacerse preferiblemente de manos expertas. Para evitar los gritos que vemos en las consultas de las personas que por la falta de experiencia sí. naturalmente cometen los errores y entonces esos errores salen caros. Lenín, espera, permíteme, me perdona, porque tengo que interrumpirte, porque cuando estamos hablando de manos expertas, no estamos hablando de un joven que llena formulario en el barrio, de uno que sale en las redes sociales diciéndole, usted venga le que yo lo lleno y le doy la visa, tampoco de esos que le mandan mensajes pidiéndole pago por la web, ni nada de eso, sino de profesionales debidamente constituidos y con experiencia en esta materia. ¿Nos referimos a eso específicamente? A específicamente, sí. Parece algo trivial, pero no lo es. Es tal como tú dices. Otro caso que pasa con ese tema de la visa de menores es que por la falta del conocimiento o de la orientación profesional, cuando llega el padre o madre a depositar los papeles en el centro de aplicación de visas, donde tiene que llevar además del formulario y la cita, un acta de nacimiento, una foto dos por dos, ah que no puede depositarlo porque el acta que me trajiste es un extracto de acta y es la necesaria que sea un acta inextensa. Eso es terrible cuando tú pones una cita y tú has esperado un tiempo y vas a esa cita y no puedes cumplir porque no sabías sí. o no te habían orientado sobre el tipo de acta que se necesita. Es parte del trabajo profesional o porque llevaste una foto que tiene un fondo azul y ellos no aceptan porque tiene que ser una foto, de, de, de, de, con una foto con fondo blanco y un determinado tamaño. O sea que lo que, parece, lo que parecía simple, Robert, puede constituirse en algo eh, eh, delicado que sí. te puede evitar eh, eh, problemas a la hora de depositar. ¿Y qué decir de que le niegan la visa a un menor que le toca...? pero que se la niegan porque hubo un error de llenado y se escribió una información incorrecta y ahí vienen los problemas que hay que evitar, mis queridos amigos. Y yo estoy seguro que usted no se va a sentir a gusto cuando usted a su hijo le rechacen esa solicitud de visa. Después que usted le ha creado a ese niño esa ilusión de que estará con él visitando los Estados Unidos, Conociendo Disney, visitando Miami, esos lugares que los niños siempre se crean esa expectativa de conocer. ¿No será, mismo. ¿No será agradable para usted este tipo de situaciones? Y más aún Lenín, luego de este rechazo, ¿qué tiempo se tiene que esperar para volver a aplicar? Mira, eh, el tema es que ya una persona, a, aún siendo un niño, que le hayan negado el visado, ya pierde la gracia de, de visa sin entrevista. Ya tiene que pasar por un proceso de entrevista dentro de un año aproximadamente en adelante y siempre va a haber, cuando se le rechaza la visa a alguien, una duda que bien puede eh, interferir en el futuro, tal vez no, pero tiene ya un registro de rechazo. que es bueno evitarlo si usted puede haciendo el procedimiento correcto desde el inicio? Yo creo, hermano, que definitivamente, pero... Siendo un poquito cruel con la audiencia, pero ya está bueno de que usted se deje estafar, usted se deje engañar, pretendiendo pagar menos, pero no ir a la fuente correcta. Esas jóvenes que salen en redes sociales diciéndole, yo le lleno el formulario y le hago los trámites por tanto, con tanto. Esos jóvenes que le dicen, a usted tiene que pagarle primero para poderle dar información. Y esos tiempos no deben de ser. Tenemos la oportunidad de llevar a cabo un proceso de manera legal y correcta y con resultados positivos, que es lo más importante, Así Lenín. Es. Lenín, sé que luego de tu participación puede surgir cualquier inquietud, cualquier deseo de poder llevar a cabo un proceso bajo los estándares establecidos por las leyes dominicanas y, y americanas. Así es. Cómo se debe actuar en este sentido. Me gustaría, por favor, cómo se ponen en contacto contigo. Cómo pueden hacer una cita que no solamente puede ser presencial, sino también de manera virtual para iniciar este proceso. Cómo lo pueden hacer, por favor, Lenín. Sí, siempre es muy fácil con nosotros en Central de Visas. Somos su pasaporte al mundo y estamos a ley de un contacto. Pueden llamar al teléfono de oficinas al 809-562-6094 o al celular 809-973-7573 y en todas las redes sociales arroba centraldevisas. Lenín, yo he dicho siempre, aquí lo voy a repetir hasta cansarme, el trato personalizado y el trato exclusivo con discrecionalidad que merece usted que es cliente, eso debe ser aprovechado. Por favor, repíteme tu número de celular para que el trato sea directo contigo y no en grupo como otros. Para mí un gran placer servirles. Puede llamarme o escribirme al 809-973-7573. Excelente hermano, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Usted merece ser tratado con la altura que usted tiene por ser un ¿eh? intento de aplicar a una visa. Ese trato usted debe merecerlo. Hago la pausa para venir con todos ustedes que en este es su espacio enfocado.